El Geoparque Villuercas y Jara cumple dos años de su incorporación a la red mundial de geoparques. Más de 2.500 kilómetros cuadrados destacados por su especial valor geológico y adaptados para que el turismo sea partícipe de esta singularidad. Desde 2011, las tres comarcas donde se ubica el parque han visto crecer el número de turistas. Los periodos de mayor número de visitas son las estaciones de otoño y primavera. Para dinamizar todavía más esta zona se ha aprobado una inversión de más de 5 millones y medio de euros para este año. Con este dinero se pondrán en marcha 53 proyectos en los diferentes pueblos de las tres comarcas que abarca el Geoparque. La mayoría de ellos relacionados con la hostelería y el turismo, aunque también se ubicará una planta de biomasa. Serán más de 5 millones y medio de euros de inversión para dinamizar el geoparque de las comarcas de Villuercas y Bores y Jara. De ellos 1,5 millones son de dinero público para subvencionar parte de los 53 proyectos aprobados, la mayoría relacionados con el turismo, aunque también otros como la construcción de una importante planta de biomasa en Aljacentenera. Costará 3 millones de euros y tendrá una capacidad de 15 megavatios por hora. La creación también de empleo se estima en unos 350 puestos de, de trabajo. Eh... En especial por el proyecto también de, de la planta. la planta de energía generadora de con biomasa. Proyectos ambiciosos para una zona que cada vez atrae a más turistas gracias al Geoparque. Geolugares como el Centro de Interpretación de la Cueva de Castañar de Ibor han recibido ya cerca de 9.000 visitas en los últimos tres años. Este es el último centro de información abierto en el Geoparque. Se inauguró en marzo de este año y pretende ser el primer lugar de visita para el turista. Por aquí han pasado ya unas 1.200 personas. Vienen para informarse sobre ruta, sobre los diferentes geositios y los diferentes centros de información. Principalmente lo que quieren salir es al campo y ver cositas. Esta semana se cumplen dos años de la incorporación de esta zona a la red mundial de Geoparques. Un trabajo duro para conseguir este reconocimiento que es solo un punto de partida. Tenemos que seguir trabajando en el campo de la promoción, en el campo de la atención al cliente, en, en ofrecer un producto turístico como este que es muy diferenciado, saber, saber colocarlo en los mercados. Promoción adaptada a las nuevas tecnologías como este libro electrónico interactivo disponible para iPad desde esta misma semana. Gracias.